Oye, ¿por qué no dejas el ventilador fijo y así no te tienes que mover? Tío, es mi ejercicio diario. Ya. Chicos, que me voy a duchar, ¿vale? Que me muero de calor. Haz como yo, tío. Ejercicio al fresco. Es lo mejor. Paso. Oye, ¿hacemos algo? ¿Qué dices, tío? Estoy yo para moverme Hombre, es que tienes que estar reventado con el ejercicio Uff, no lo sabes tú bien, tengo cargado el músculo serrato postero superior Que no lo sabes tú bien, de verdad, ¿eh? Vaya A ver, no me refiero a hoy, me refiero al verano en general Que estamos ya a finales de julio, se nos presenta agosto y se nos acaba todo en un momento Vale, ¿y a dónde quieres ir? Coño, pues no sé, pues por eso os lo digo, para encontrar el plan perfecto Yo, sinceramente, quedarme aquí lo considero lo más cercano al paraíso Estar encerrados en casa es una mierda, no hay diversión alguna ¿Cómo que no? Mira wow, wow. Tú eres, tú eres tonto, eh. Anda, que seguro que tú también lo haces. Yo no hago esas mierdas de retrasado. Mira, chaval. ¡Ah! ¡Ay, que me da un soponcio del calor, Dios santo! Ah, madre mía. Ay. A ver, pensemos qué podemos hacer. Y quedarse en casa no es una opción. Siempre destrozando mis sueños. Yo tengo una casa en Andalucía, está al lado de la playa, ¿podríamos ir allí? Puede ser buena opción. Pero estáis mal de la cabeza, ¿acaso no sabéis que el terreno que le rodea, al igual que toda la planicie, está formado por escoldos de lava, rocas y cenizas y cubierto de brumas y vapores ponzoñosos? ¿Pero qué coño dices? Pues que hace unos 57 grados a la sombra. Descartamos, Descartamos Andalucía. Andalucía. Y una copar de esos, así estamos fresquitos. Que va, qué va. Eso está lleno de niños que se mean. <risa> ¿Te imaginas bajar por el tobogán y detrás tuyo que te esté persiguiendo un zurullo así de qué grande? Ah, por tío, favor, tío, tío, calla, tío cállate. Un ¡Zurullo asesino! <risa> no, vale, ya paro. No puede ser tan difícil sacar un plan para este verano, eso digo yo. Mi plan de quedarse en casa todavía sigue en pie. ¡Que no vamos a quedarnos en casa! Pero vamos, pues porque no quiero quieres Porque hay salir de fiesta que te den salir de un de no ¡Cállate! Ya! Se acabó, ¿vale? No vamos a quedarnos en casa, ¿vale? Vamos a sacar un plan para este verano y lo vamos a sacar ya. Un plan que no sea ni ir a la piscina, ni ir al cine, ni quedarse en casa, ni cualquier plan de mierda, ¿vale? Tú siempre tienes que recurrir a la violencia. ¡Tú cállate, ¿vale? Vale, vale! A ver, tío, no perdamos los papeles. Baja el arma. Tienes razón, no, no, no sé qué me ha pasado últimamente Entre el calor y, y todo Estoy un poco... Se me ha ocurrido mientras me duchaba ¡Qué ¿Pero qué haces? Yo qué el tío, me he puesto nervioso Joder Creo que está muerto Hombre, pues cómo no va a estarlo Si le acaba de pegar un tiro aquí en el pecho Mierda, mierda, mierda, mierda Bueno, creo que lo mejor va a ser quedarse en casa Y pensar cómo solucionamos esto ¿Ves? Lo que yo decía Al final nos quedamos en casa ¡Mira, me cago en tu puta. ¡Hija!